Un joven fue hospitalizado luego que sufriera una caída de una mata de coco en el sector Las Colinas de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Anderson Esteves, de 19 años, se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul a causa de los golpes que recibió en la cabeza. Yo realmente no sé por qué yo no estaba con él, pero, ¿Pero me, me dijo que él iba subiendo y que cuando estaba a mitad de la mata. Se resbaló porque estábamos mal. Wow. ¿Dónde fue eso entonces? En la orilla del Río Jaya. ¿En la orilla del Río vaya? ¿En qué sector específicamente? En las colinas. En las colinas. Usted es su madre entonces. Sí. ¿Cómo lo socorrió? ¿Quién lo socorrió? El muchacho lo, lo, lo recogió y lo sacó de que donde quedó la gente para que llamaran a la policía. Ah. ¿Quedó inconsciente él le dijo? Sí, él no ha vuelto a despertar. Wow. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.